Gustavo, buen día. Bienvenidos a Codo a Codo, Radio Estación Sur. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo, todo. ¿Todo bien ustedes? Bien, bien. Acá, celebrando, o por lo menos recordando el día de la tradición argentina. Decíamos, bueno, la danza, el folclore, Plaza Italia, es parte también de la tradición de la plata y de la tradición argentina. Y sí, la danza se transformó en la juntada de Plaza Italia en la estrella de ese movimiento social, porque primero, bueno, comenzó siendo un sueño artístico mío y después se transformó en un movimiento social muy importante y un aporte a la cultura de la ciudad de, de La Plata, este, que humildemente, lo digo, después de 20 años de trabajo, que me llamen de una radio para charlar respecto de el Día de la Tradición, para mí es una misión cumplida ya, ¿no es cierto?, Sí, sí. Porque imaginamos que además se extraña en este momento No es un día de la tradición cualquiera Estaríamos bailando en este momento en Plaza Italia Exactamente, y por supuesto que sí Y como te decía recién, eh, fueron 20 años de trabajo que se han este, inter, eh, interrumpido abruptamente No De un día para otro no pudimos ir más a, a la plaza a disfrutar de nuestras danzas Y, y eso fue un, un golpe emocional muy grande, difícil. Pues yo durante la semana trabajo, me entretengo, me distraigo, pero el domingo me faltaba la Plaza Italia y Hubo días en que realmente tuve que apelar a un montón de cosas para poder olvidarme de esa falta ya tan no. importante que me hacía la plaza. ¿Y, ¿Y cómo se maneja esa abstinencia del baile? ¿Se baila en casa? Se, cómo, ¿Cómo hacemos? ¿Qué, qué herramienta, gracias. qué tips eh, le, le das a la gente que iba todos los fines de semana religiosamente y hace como cuántos, ocho meses que no, no aparece por la plaza? Exactamente. Bueno, gracias a, a esta herramienta maravillosa que tenemos, que es la Internet, uh -huh. eh, comenzamos a hacer los, los vivos, viste los famosos vivos, eh, donde yo canto, canto y toco con mi guitarra y la gente los invito a la gente, cada uno en su casita, eh, se armaba un lugar para, para bailar y despuntar el vicio. Bueno, así eh, se fue más o menos, ¿no? no es lo mismo que estar en contacto con todos claro. nuestros asiduos visitantes, pero algo hacíamos como para disfrutar un poquito de la danza. Uh -huh. eh, Gustavo, y decía ahí en esa trayectoria de 20 años, ¿cuántas historias, cuántas generaciones y cuánta gente que ha pasado por Plaza Italia? no Porque hay como una suerte de, de romance en el que uno cuando por ahí necesita de, se siente mal, digo, puede puede ocurrir, imagino que estas historias te, te deben haber contado muchas, va el domingo a la plaza y le cambia el día. Y digo, después cuando se siente bien por ahí se aleja de la plaza y después vuelve y vas en 20 años, vas y venís y siempre hay un fluir de gente, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves vos ¿Y, y cuánto tiene que ver también las generaciones eh, o, o cómo ves la relación de él, la tradición argentina y, la, y las generaciones? Bueno, mira, afortunadamente en, en nuestra ciudad hay una afluencia de... Eh, a, a raíz de, las, de la universidad que tenemos, ¿no es cierto?, que es nacional, hay una afluencia de estudiantes de todo el país. Y cada uno llega con su sueño folclórico, porque en la mayoría de las ciudades de la provincia de Buenos Aires y de las otras provincias se tiene un contacto más o menos directo con eh, la música folclórica nacional argentina y con la danza, fundamentalmente. Bueno, en la Plaza Italia eh, se reúnen, llegan esos chicos que vienen a estudiar distintas carreras y aparecen artistas maravillosos, y todos los domingos, bueno, se reúnen ahí a disfrutar de un lugar que en forma gratuita les permite, por sobre todas las cosas, eh, participar de, de algo, de un espectáculo con, eh, con el cuerpo también, ¿no es cierto? Porque cuando uno baila, yo recién te escuchaba comentar a vos de que la danza argentina cuenta una historia, ...y hay que poner el espíritu... ...y es cierto eso... porque todas nuestras danzas... ...la coreografía y la impronta de la danza... cuenta una historia... ...que la mayoría de las veces... ...es una historia de amor... ...en tres minutos uno se tiene que... ...tratar de enamorar... ...a su pareja de baile... ...y a veces se da que sí... ...y a veces se da que no... ...de ahí, de la Plaza Italia... ...surgen historias maravillosas de amor como otras también que no lo son tanto. Bueno, recién vos decías de gente que se acerca a la plaza a buscar algo más que eh, la música. Eh, hay mucha gente sola en la ciudad de La Plata, de todas las ciudades, sí. ¿no? Hay mucha gente sola. Y hoy, eh, gracias a la televisión, <risa> gracias entre comillas, eh, se siente muy agobiada por las malas noticias que hay. Entonces, bueno, necesitan... Salir, distraerse, cuando aparecen en la Plaza Italia y se encuentran con sus pares, se empiezan a contar sus distintas dolencias y agobios y se dan cuenta que hay otra gente en la misma situación y el hecho de tener contacto con otra persona te ayuda profundamente a sobrellevar lo tuyo. Ese movimiento que nació a través de la danza y la música se transformó en un movimiento social social, muy importante, que como decía al principio, le ganó a mi sueño artístico. Claro. Ya el ego artístico mío pasó a ser un trabajador más para ellos, ya no pienso tanto en mi carrera artística, sino que pienso ya en lo que yo les puedo brindar para que ellos sean felices, y eso y es lo importante. Y eso es lo más lindo. Eh, Gustavo, queríamos al menos arrancar eh, un poco en el reconocimiento de, de tu trabajo, de la tradición, de la tradición en La Plata, este programa que va hasta las 12 del mediodía, pero antes antes de, de despedirnos y agradecerte este tiempo, algún pimponcito de algunas preguntas, como por ejemplo, la danza que más se baila, ¿cuál es la chacarera, el gato o la zamba? Bueno, yo te diría que las tres, pero de, si, si hay una que gana es la chacarera. La chacarera. Cuando suenan los bombos de güero ahí, que te hemos visto tocar el bombo, además... Sí, sí, la, la, la chacarera te en, el, en la música este, tradicional argentina es este, el heavy del rock, ¿viste? Claro. Cuando empieza a sonar la batería, bueno, acá pasa lo mismo con la chacarera. Se Ranca, te mueve todo el esqueleto ahí. Todo el mundo sale a bailar. Claro, claro. Eh, la, las, bueno... Y después de los bailes de, de, de similares a la chacarera, digo, por ejemplo, tenemos el escondido. El escondido también, ¿o no? Pero ya es más complejo el cuadro. Hay que bailar en... Las, las corios no son muy complejas, sino que, bueno, una vez que uno las memoriza, que el cerebrito, viste, que funciona sí. con, con su memoria, este, una vez que memoriza la, la, la coreo, ya después te sale fácilmente. Pero sí, son danzas de distinta complejidad. Este... La chacadera y el, el escondido no difieren mucho en lo, el paso básico, pero sí en los movimientos. Claro. Pero te vuelvo a repetir, una vez que se, se memoriza ya después, es todo fácil y lo importante es eh, predisponerse a disfrutar. El, el, peri sale mucho más fácil. el Pericón ya es un baile más eh, de, eh, de fecha patria, ¿no? De 25 años. Exactamente, exactamente. El Pericón cuenta con este, una cantidad muy grande de figuras que se van realizando a través de un bastonero, que es el que te va marcando la figura del pericón, eh, claro. como el espejito, el cielito, el, este, el, la cadena, bueno, hay un montón de, de movimientos que te lo van marcando. Pero eh, es una, una danza que se utiliza generalmente, hoy por ejemplo, tendríamos que bailar un pericón. Hoy un pericón. Nah. Ahí está, la recomendación de. Hoy tendría que ser un perico para era... las fechas para la fecha terminar. llegue no. a su casa, vecino, ponga play y bailese un perico. Y un perico. Con su hermano, <risa> su novia o su mamá. Me encanta. <risa> eh, Gustavo, después de, de que pase todo esto, sí. eh, yo quiero sucursales. De esto, quiero en distintas plazas, quiero que se recorra la ciudad de La Plata, eh, fuera de urbano. quiero que, que, va, que hagamos un tour, me, me, que se replique esto, me parece que después de la pandemia tenemos que volver, pero millones de verdad. Bueno, yo les voy a dar una primicia a ustedes, porque realmente Mira. para mí ha sido un placer enorme que me hayan llamado, eh, nosotros vamos a arrancar con un protocolo, por supuesto, estricto, el domingo 22 de noviembre uh -huh. vamos a arrancar nuevamente nuestro trabajo en la Plaza Italia. El 20 creo que es el día de la, de la música, de nuestra Santa Cecilia, de la patrona de la música. Y bueno, eh, en reconocimiento a eso, el día 22, o sea, el domingo, vamos a arrancar nuestro trabajo, nuestro nuevo, nuestra nueva etapa, los segundos 20 años de trabajo... Van a arrancar el domingo. Vamos. Venga. Me encanta. Me encanta. Felicitaciones, Gustavo. Aparte, el domingo 22, eh, al otro día es el, eh, la vuelta de obligado, ¿no? Es feriado. Claro, exactamente. Hay, hay que bailar. Un, el triunfo es que se nos baila. Nos quedamos dormidos en la plaza. El, el triunfo obligado, exactamente. El triunfo obligado, sí, sí. se baila para esa. Claro. mira vos. Bueno, Gustavo, nos volveremos a encontrar eh, seguramente eh, en esas plazas. Así que muchas gracias por su tiempo. Bueno, feliz día no. a la tradición y, y éxitos. Por favor, si ustedes me permiten... Sí, adelante. Yo quiero hacer una, una referencia al porqué del festejo hoy del Día de la Tradición y es este por el nacimiento de nuestro poeta José Hernández. Y de memoria voy a tratar de eh, recitar algunas de las estrofas. A ver. Si me lo permiten. Sí, por favor. La primera estrofa del Martín Fierro dice... Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria, con el cantar se consuela. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la mente, pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Vengan santos milagrosos vengan todos en mi... Eso ya lo dije. todos los cantos que que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia. Sin más pena, ni mi gloria. Bueno, la memoria falla. Gustavo, Qué muchísimas excelente. gracias, que tengas una buena jornada. Gracias. Un abrazo, Un abrazo. a todos ustedes.